es de todo el mundo si queréis saber de españa con casos reales testimonios desde aquí sin ningún adoctrinamiento este canal de Brisline es vuestro canal hoy vamos a hablar de, de la caza de brujas en españa contamos en la sala con la presencia de un magistrado don jesús villegas fernández nadie más imparcial que un magistrado antes de nada quiero saludar a todos los países si alguno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 En Trinidad, Tobago, en Curazao, en Marruecos, en las Islas Vírgenes, en Inglaterra, en Senegal, en Francia, en Aruba, en Japón, en Túnez, en las Tres Guineas, en Canadá, en Alemania, en Arabia Saudita, en Kosovo, en Costa de Marfil, en Mali, en Camerún, en Rusia, en Italia, en Suecia, en Bélgica, en Ucrania, en Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal y en Siria. El último que se ha incorporado. Eh, soy Luis, emitimos todos los días en directo. Muchas gracias a todos, en especial a Juan Casanova, a Ana González por todo lo que están ayudando, contestando comentarios en YouTube para ayudaros a vosotros y también a todos los que estáis ayudando en, en Telegram y a los letrados, por supuesto, y por supuesto a don Jesús Villegas, que es magistrado, ya sabéis que los sábados lo dedicamos un poco a la situación en España y, y contamos con su presencia por, porque es una persona imparcial, ¿vale? En vez de traeros políticos que cada uno tiraría para su, su terreno, supongo, pues traemos a un magistrado que nadie más imparcial. Eh, bueno mmm, os damos nuestra opinión ya sabéis para que penséis reflexionéis y cada uno tome sus propias decisiones os recuerdo el grupo de telegram todo lo que hacemos es gratuito tenéis el enlace debajo del vídeo estamos las 24 horas eh, personas de todo el mundo de todo el planeta ayudándonos entre nosotros el único objetivo que tenemos es trabajar y muchos de ellos venir a españa a aportar al país eh, os invito a todos a que participéis e incluso en la sala de Zoom. Ya sabéis, los sábados la dedicamos a temas jurídicos en España y el resto del día a temas migratorios. Los restos de los días estáis todos invitados, tenéis debajo el enlace también, ¿vale? Todo de forma gratuita. Bueno, yo sin más dilación le, le voy a dar la palabra a don Jesús. Le voy a decir eh, tres, tres preguntas para dejárselas ya en el tintero. Pues el, la primera era que. Qué ocurría con las brujas en España, por qué las quemaban, ustedes los jueces eran los que las mandaban a la hoguera, si no, si no si no estoy mal informado y si hay caza de brujas en España. Yo le cedo la palabra a don Jesús, él nos va a dar su charla y luego los que queréis participar podéis poner las preguntas, levantar la mano o los que estéis en YouTube ponerlas en los comentarios. Don Jesús tiene usted la palabra. Gracias, Cristines, y gracias, Luis, por haberte acordado de mí de nuevo. Hoy vamos efectivamente a hablar, como tú dices, de la Casa de Brujas. Pero como siempre, no ha sido una excusa para hablar de la actualidad del país. En la última sesión tratamos el asunto de la destitución del coronel por el ministro, el coronel de la Guardia Civil. Y como se quedaron muchos puntos en el tintero, pues si queremos, luego podemos volver sobre ese asunto. Y. En cuanto a la caza de brujas, bueno, ¿qué podemos decir sobre el particular? Todos tenemos en nuestro imaginario, en nuestra mente, una idea bastante precisa de lo que eran, o al menos de lo que creemos o de que eran las brujas. Tenemos esa figura de la señora que va en la escoba, del caldero, de las bocinas, de los sapos, y por supuesto también de la Inquisición. La Inquisición la exigencia de las brujas con sus estructuras y con esos procedimientos carentes de garantías. Lo que a mí me llama la atención es que cuando pensamos en procedimientos judiciales relativos a las brujas, lo que nos viene más a la cabeza es el de las brujas de Salem. Pero en realidad aquí en España tuvimos otro que ciertamente es más interesante, el de las brujas de Zoharra que es el que yo voy a estudiar ahora, voy a comentar con todos vosotros. El de Salem también tiene mucho interés, el dramaturgo Arthur Miller escribió una obra de teatro, El Crisol, que en realidad era la que yo tenía en un primer momento pensado comentar hoy. Lo que sucede es que la versión de teatro que hay de acceso libre en internet, Dura más de dos horas y evidentemente eso es algo que es demasiado tiempo para un programa como este. Por eso he buscado un reportaje mucho más corto, del año 1986, de fuerte contenido antropológico, muy sugerente, porque contiene unas ideas que ya veremos que se aplican de una manera asombrosa a la situación actual y al tema que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué pasó exactamente con las brujas de Zugarramurdi? estamos en diciembre del año 1609 y hay una chica que se llama maría maría chimildegui exactamente que bueno fue a trabajar a francia de criada de sirvienta lo que era muy frecuente en aquella época fue a una localidad pequeña que hay al lado de un pueblo que estoy seguro que muchos de vosotros conocer, conocéis san juan de luz y cuando regresó a España con su familia, porque allí estuvo trabajando solamente un tiempo, pues contó una historia verdaderamente sorprendente. Dijo que durante su estancia en Francia había participado en aquel y había tenido trato con brujos. Pero no quedaban allí las cosas. Manifestaba que en garra murdí en el pueblo español de donde ella venía, también había brujos. Y que tenía contacto con los brujos franceses con los que ella había tratado. Y en concreto, señaló a una persona, a una mujer, María de judete Esta María era una señora ya de más edad, una ama de casa, una persona normal que estaba casada, tenía hijos, y francamente, os podéis imaginar el revuelo que se armó en el pueblo cuando se la acusó por esta chica que venía de Francia de ser una bruja. Entonces se reunieron las familias de los implicados y tuvieron una especie de careo, entre la moza, entre la jovencita y la señora ya, el ama de casa, la señora mayor, en presencia de los familiares. ¿Y qué os imagináis que sucedió? Pues que después de una confrontación entre las dos mujeres, María de Juretegui, la señora mayor, terminó reconociendo que efectivamente ella era bruja. Y no solamente eso, sino que María de Juretegui empezó a implicar a otros vecinos de la situación se estaba empezando a escapar de las manos. Sin embargo, llegó rápido una solución. Hablaron con el párroco, con el cura del pueblo, confesó a las personas implicadas y tuvo un acto de reconciliación pública en la iglesia. Fin de la historia? ¿Se ha terminado todo? Pues la verdad es que no. Porque la noticia de lo que había sucedido llegó a la Inquisición. En concreto, al tribunal de Logroño, que era el que tenía jurisdicción, sobre el pueblo de Zugarra y enviaron a unos comisarios a investigar lo que había ocurrido. Los agentes inquisitoriales elaboraron unos informes que dieron lugar a un proceso criminal con muchísimas solicitudes en las que no puedo entrar ahora. Retengamos únicamente que en 1610, en agosto de 1610, se dictó sentencia, una sentencia condenatoria. Se habían encausado a 31 personas y resultaron condenadas 12 seis de ellas apenas menores pero otras seis a la hoguera y algunas de ellas ciertamente llegaron a ser quemadas el tribunal inquisitorial lo componían tres inquisidores uno se llamaba valle otro becerra y otro alonso de salazar y frías personaje que se va a convertir en el protagonista de nuestra historia. ¿Cuáles eran los cargos de los que resultaron acusados y condenados los brujos? Son muchos porque la mera circunstancia de practicar actos de brujería ya en sí misma era un delito, pero cuando leemos con detalle lo que se les atribuía es francamente espeluznante. Hablaban de la concepción de venenos con los cuales se echaban a perder las cosechas, los frutales, en una sociedad agraria como la de la época, esto era un crimen gravísimo porque producía hambre. Pero más grave todavía era que estos venenos se los suministraban a niños, a los que le causaban una muerte bastante rápida y dolorosa. Además, eh, los detalles son muy escabrosos. Se habla de que por la noche celebraban agelares, cenas, iban a los cementerios a desenterrar cadáveres. Cuando los sacaban de la tumba, los troceaban, dejaban la cabeza y las tripas allí y trinchaban la carne, se la llevaban y luego la asaban, la cocían y se la comían. Como podéis imaginar, pues no les sentaba nada bien, al día siguiente tenían unos vómitos espantosos. Estos hechos se cuentan en el cuaderno de actos comprobados de los brujos que lo tengo aquí y está lleno de detalles espeluznantes. Algunos son en realidad graciosos, de un humor macabro. Cuenta uno de los señores que participaba en estos banquetes, que cuando le daban pan y que eso, pues que sí, evidentemente le gustaba, claro, mucho mejor que la carne podrida, también le gustaba que le dieran vino, eso sí, se quejaba de que no era de muy buena calidad. En definitiva, estos y más cargos se les atribuían a los Rujos, que fueron condenados y algunos de ellos ejecutados en la OERA. El procedimiento se inició en 1609 y en 1610, ya tenemos sentencia. Fue muy famoso en la época, por un acto de fe multitudinario. ¿Fin de la historia? Pues no, esto es una historia que no se acaba nunca. A partir de ese momento, los acontecimientos... Adquirieron un rumbo absolutamente inesperado. En toda la zona vasco-navarra se desató una histeria de brujería. Lejos de haberse calmado con esta sentencia condenatoria, la población empezó a ver brujos por todos los sitios. Había denuncias, delaciones, y lo que ocurrió fue que los alcaldes, que en aquella época no solamente tenían funciones políticas, sino también judiciales, empezaron a abrir procedimientos contra los supuestos brujos contra las supuestas brujas pero evidentemente la competencia era de la Inquisición el Tribunal Supremo Inquisitorial se llamaba Suprema, ese era su nombre técnico y estaba en Madrid y se encontraban verdaderamente alarmados ante la situación, no sabían qué hacer dos de los inquisidores que dictaron la sentencia de Zugarra Murdi Valle y Becerra, propusieron una solución increíble es lo que se ha asimilado al endlösung, o sea, la solución final de la que posteriormente hablaron los nazis con ocasión de los judíos. Un auténtico holocausto de la población vasco-navarra, lo que es procesar y ejecutar a miles y miles de personas, porque se supone que la infección estaba tan extendida que ya no había manera de separar el grano de la paja. Recordad lo que dijeron los cruzados cuando llegaron a Jerusalén. Matémoslos a todos y Dios reconocerá a los suyos. Pero como es fácil de imaginar, en la Suprema, el Alto Tribunal Inquisitorial, no se atrevió a dar un paso de semejante características. Y entonces lo que hizo fue informarse. Envió a uno de los inquisidores de, de la sentencia de Zugarramurdí, a Alonso Salazar, a que hiciera una investigación exhaustiva sobre lo que estaba ocurriendo allí. Y también recabó la opinión de autoridades eclesiásticas. En concreto, el obispo de Pamplona había estado desarrollando él mismo una investigación por su cuenta sobre la materia. Y también recabó la opinión de expertos. En concreto, de un intelectual de la época, un erudito, que se llamaba Pedro de Valencia. Es lo que hoy día conoceríamos como un antropólogo, un folclorista. Era un hombre con una gran formación clásica y que estaba versado en las costumbres populares. Bien alonso de salazar se puso manos a la obra entrevistó a miles de testigos redactó cientos de folios y os imagináis la conclusión a la que llegó que todo era mentira que las brujas no existían que eran un producto de la imaginación de hecho esta fue la misma conclusión a la que había llegado el obispo de Pamplona cuando por su cuenta desarrolló sus pesquisas. ¿Y qué fue lo que dijo el, el erudito Pedro de Valencia? Algo sorprendente. Dijo que en realidad los actos de brujería eran pervivencias de cultos paganos de los dioses de la época greco-romana y que los campesinos, la gente del pueblo, seguía de alguna manera renunciándoles tributo, pero que nada tenían que ver con el demonio. La labor de Alonso de Salazar es asombrosa. Llevó a cabo lo que son los rudimentos del método, del método científico actual. En realidad, esa es la tesis de un filósofo francés, Michel Foucault, que dice que la Inquisición fue la precursora de la ciencia moderna. Él empezó a investigar y, como hemos dicho, pues se le acusaba a los brujos de haber elaborado venenos con los que mataban niños. Recabó las pozoñas aquellas, los frascos donde supuestamente estaban los venenos, los hizo analizar por farmacéuticos y se los suministró a animales para comprobar si les causaba la muerte. Y el resultado fue inocuo. los, los animales aquello no les hacía nada. Os dije que los cargos que se les imputaban a los brujos en Zucarramourti eran muchos. Había también elementos de contenido sexual, chicas que supuestamente habían sido exploradas. Alonso de Salazar, ni corto ni perezoso, mandó a traer a las chicas y las sometió a reconocimientos ginecológicos con comadronas. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues que eran vírgenes. En cuanto... A los aquelarres mandó, comisionó a los secretarios del tribunal. Los apostó por la noche en secreto, en zonas donde nadie los pudiera ver, en aquellas festividades donde supuestamente los brujos hacían sus aquelarres y sus reuniones. ¿Y qué encontró? Pues que no había nadie. No, no, no, no se reunían los aquelarres, parecía que jamás habían existido. Todo esto lo reunió Salazar en unos informes muy voluminosos que remitió a la Suprema. También, por su parte, eh, Valle y Becerra hicieron los suyos en sentido contrario. Esto sí que creían que se había producido una auténtica actividad de las brujas. Precisamente los informes de estos dos inquisidores son los que se reúnen en este cuaderno de actos probados que os acabo de mencionar. La Inquisición se tomó su tiempo para examinar los documentos y al final terminó decidiendo que quien llevaba razón era Alonso de Salazar. Por lo tanto, prohibió que se hablara de las brujas. Entendió que las brujas no existían y que cualquiera que defendiera su existencia estaría incurriendo en una actividad delictiva. Empezó a perseguir a los denunciantes, no a los denunciados. Y sobre todo publicó unas famosísimas instrucciones en el año 1614. ¿Qué eran estas instrucciones? Unas reglas procesales que explicaban cómo se tenían que llevar a cabo los procedimientos judiciales de investigación de brujas. Eran unas normas tan garantistas y tan estrictas que en la práctica lo que sucedió en España es que ya no se volvió a perseguir jamás a las brujas a partir del año 1614 fin de la historia tampoco porque como os decía antes las masas populares estaban muy excitadas, veían brujas por todos los sitios y se produjeron sin juicio linchamientos de supuestas brujas pero claro evidentemente se trató de actos aislados porque lo que ocurrió en el resto de europa las autoridades ya no participaban en la persecución de las brujas vive dios que hubieran querido hacerlo los alcaldes que eran autoridades civiles que en muy buena medida respondían ante sus vecinos pero claro ellos no tenían competencia sobre la brujería que pertenecía en exclusiva a la inquisición cuáles son las conclusiones que extraemos de este curioso incidente que tampoco tampoco conocemos bueno antes de nada quería decir que la opinión de Pedro de valencia del erudito consultado por la inquisición adelantó teorías antropológicas posteriores como la de murray una investigadora muy famosa que efectivamente sostiene que la brujería en realidad era una pervidencia de época pagana y que precisamente en el documental que os he recomendado también asume esa tesis pero aplicado a la realidad que tenemos ahora e incluso el caso del coronel del coronel que, estu del que estuvimos hablando la semana pasada yo creo que hay unas enseñanzas muy interesantes que no debemos perder de vista la primera de ellas a la hora de investigar los hechos en un procedimiento criminal hay que atenerse exclusivamente a la verdad, con respeto a las garantías procesales y con un espíritu científico. Lo que digan las masas populares, lo que piense la opinión pública, no tiene ningún valor. Menos valor tiene lo que digan los políticos, sea los alcaldes, los ministros o quienes queramos. Y por otro lado, hablando de una eventual investigación por los fiscales, es muy relevante la intervención que en este asunto de Zugarramuzzi tuvo el ministerio público los fiscales decían que había que condenar a los denunciados porque en francia se era mucho más severo con los brujos que en españa y el prestigio del reino de españa quedaría en entredicho si se dictaban sentencias blandas y lo que era peor los brujos franceses a la vista de que en españa no se tenía una mano tan dura iban a empezar a huir a nuestro país como vemos, se trata de conclusiones totalmente actuales, y volviendo al asunto del coronel Pérez de los Cobos. Causa mucha tristeza comprobar que si lo que dice la prensa es cierto, nuestros políticos actuales se están comportando peor que los inquisidores del siglo XVII. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús, por su por su charla. Y a mí se me ocurre una pregunta por, por inaugurar el turno de preguntas os recuerdo los que estáis en la sala de zoom levantar la mano virtual y os voy dando paso le, le quiero yo preguntar a jesús a don jesús se veo ahora que en la actualidad eh, los linchamientos según mi opinión se producen en las televisiones en los medios de comunicación que muchas veces dependen de las mismas manos y mi pregunta es para un magistrado como es usted a veces supongo que será difícil pues cuando tienen que tomar decisiones, claro, cuando toda la opinión pública está pidiendo, por ejemplo, sangre, por así decirlo, supongo que un magistrado, mmm, no sé, le debe ser más difícil, ¿no? Pero porque yo incluso a veces, yo, yo pregunto, vamos, que, porque yo sé que muchas veces lo hacen por eso, para influenciar, vamos, me vienen casos mediáticos que, que, que claro, ponen a la opinión pública de uñas, pues eso, para quemar a la bruja, hay que quemarla para y claro debe de ser el, la labor de un magistrado tiene que ser más difícil no con esas con esas presiones le, le pregunto simplemente don jesús luis claro que sí eso lo he vivido yo en mis propias carnes hoy día es mucho más duro porque se puede hacer una campaña de desprestigio a través de las redes sociales y francamente no es plato de buen gusto levantarse por la mañana y ver que en twitter en facebook por todos los sitios a uno lo están poniendo fatal pero bueno, eso forma también parte del sueldo. El oficio, ¿no? Lo que pasa, sí, ¿no? Pero es que yo veo, por ejemplo, con el caso este del coronel, pues ya la jueza que le haya tocado, que ni me sé su nombre, pero vamos, ya están ya rebuscando, rebuscando. Y si no, me recuerda lo de las brujas. Eh, menos mal que siempre hay gente buena en todas las sociedades, en todas las épocas que al final se, se impone la realidad bueno voy a dar paso a las preguntas de la audiencia don adán gonzález pues puede puede usted activarse el micro y preguntarle a don jesús lo que quiera os recuerdo que hoy estamos hablando de, de temas un poco de la situación en españa los sábados lo dedicamos a cómo está la situación en españa para los que os acabáis de incorporar y traemos al magistrado don jesús que como magistrado por más imparcial que él difícil Adán, pues puedes puedes activarte el audio y preguntarnos o, a, o aportar lo sí. que tú quieras aportar. Sí, buenas tardes Luis, buenas tardes a todos los buenas tardes a Jesús. Hola, Su... hola. hola. Eh, quería comentar algo. Este... Estás en Venezuela, ¿verdad sí, Adán? Esa. Para que toda la audiencia sí, lo sepa, sí. cuando eh, cuando a, eh, preguntéis, decir dónde estáis, ¿vale? Para que todos lo, o, o lo conozcan. Sí, Adán. Sí de Venezuela. Bueno, este, mi comentario era el siguiente. Eh, si bien todavía existen algunos países donde esta práctica de la cacería de brujas aún existe, países como el continente africano, como Kenia, el Congo, inclusive Tanzania, se dice que anualmente entre 500 a 1.000 personas condenan al año por estas prácticas paganas. Eh, yo creo que, por, al menos aquí en mi país, no sé si... Se han dado cuenta en los últimos años este término de casa de bruja o cacería de bruja eh, lo han tornado desde el tinte político, ya que de una u otra parte, bien sea la oposición o sea el gobierno, siempre traen este, este término al tapete, porque una vez que se, que se desconoce el uno por el otro o que el otro llega al poder, es donde se dice que comienza la cacería de brujas, es decir, empieza primero una, un descrédito hacia la persona para luego comenzar a, a perseguirla. Y entonces es como un, es la propia cacería de brujas, pero, pero en, la, en la era moderna. Entonces yo pienso que con este ejemplo que nos ha dado Don Jesús, este, llevándolo a, a la actualidad, es algo más o menos así que es lo que están haciendo o hacen los políticos, al menos aquí en mi país, en Venezuela, que ocurren este tipo de prácticas. Eh, simplemente cuando escuchamos, inclusive en la prensa, en los medios de comunicación, de que existe una cacería de brujas, ya todos sabemos que es que están desacreditando a una persona y la van a perseguir hasta llevarla a la cárcel, enjuiciarla y debilitarla totalmente. Eh. De, bueno, ese mi aporte y buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Adán. Le cedo la palabra a Don Jesús para que, que te conteste. Muchas gracias por participar, Adán. Eh, enhorabuena por, por su aporte, y por su aportación. Eh, Buenísima porque está usted muy bien enterado. Bien, hay que comentar en principio dos cuestiones. Una de ellas, el término caza de brujas. Como usted muy bien ha explicado, Hoy día esa expresión se utiliza para acciones de persecución política y de descrédito, como decía don Luis. Se remonta a las persecuciones del senador McCarthy en la posguerra en los Estados Unidos, famosísimas sobre todo por las pulgas que hicieron en el mundo del cine, Hollywood, acusando de comunistas de rojos, como decían en aquella época, a muchas personalidades y muchos intelectuales. Hoy día caza de brujas se utiliza exactamente para eso y le agradezco mucho que lo haya puesto sobre la mesa. El título de esta sesión no es casual, estaba pensando en la caza de brujas que se ha puesto en marcha contra el coronel Pérez de los Cobos e incluso contra la magistrada que llevaba el caso. Tengo información adicional por si tenemos tiempo de comentarla. La segunda cuestión, no menos importante, es la pervivencia de la brujería hoy día se ha atrevido usted a tocar un asunto muy poco políticamente correcto. Y es que en el África subsahariana la creencia de la brujería está muy extendida y, e incluso tiene eco en personas que ostentan cargos importantes y que señalan como prioridades la persecución de las brujas. Obviamente el ordenamiento político de esos países, que es de corte europeo occidental, no recoge persecución contra las brujas de ninguna clase, pero sí se producen a nivel popular actuaciones que aquí nos parecerían bárbaras y salvajes. Y quizás lo que más tiene que movernos a la preocupación es que esta penetración de la barbarie también está alcanzando el mundo civilizado. Yo no sé cómo será en, en Hispanoamérica, pero, por ejemplo, la policía británica tiene una unidad destinada a luchar contra la brujería no quiere decir esto que los policías crean en satanás o en el demonio pero sí que creen que hay determinadas personas que llevan a cabo actividades ilícitas inspiradas en estas creencias pues le cedo la palabra ahora a don a don ricardo y... Y eh, don Ricardo, actívate el audio y ya puedes participar. Hola, hola, Ricardo de Argentina. Hola. Buenas tardes, Ricardo Jesús, un gusto de vuelta. Eh, si sí, yo lo, lo que veo es este, el tema de, de la casa de brujas, de la política, que, desgraciadamente pasa en muchos países en, en Latinoamérica, ¿no? Y, en Argentina. Sí, y es una clara consecuencia de la intromisión de, de la política en la justicia. Eh, y yo lo veo más también el tema de brujería, yo creo que hay mucho condimento de masonería en todas esas cosas. El poder, mucho poder y, y se sabe que hay mucha gente, mucha gente que ha llevado los altos poderes de, de gobiernos de la masonería y cómo se maneja ese tipo de gente, ¿no? Siempre los cuida Y creo de que eso, este, pasa y se lleva al plano político y pasa lo que pasa con la, con la cacería de Brujas, que acá ha pasado y pasa, y bueno, lo que hablamos el otro día de, de los casos que ha habido de corrupción tan grande en la Argentina. Y después llevándolo, otro a otro campo, el que, que es mucho más chico y, y no no no es este, a ese nivel. Acá pasó pasado en la Argentina, este, magistrado, la cacería de Brujas con el problema del COVID-19. Hay gente que se ha discriminado y se la ha echado de lugares por pensar, y a gente que estaba en el, este, en el servicio médico, que le prohibían entrar a sus casas, la gente que vivía ahí por miedo a que los contagiaran. entonces yo creo que la caza de brujas se da en un montón de, de lugares y de, y, y de campos para mí este, y yo creo que también es esto, todo es un condimento de lo que hablamos en, en la vez anterior, la ¿no? intromisión y la libertad, la falta de libertad de justicia eso es lo que yo pienso. Jesús. Bueno, pues, ¿sí? ¿Luis? Sí, sí, sí, no, le cedía la palabra. Eh, muchísimas gracias por, por la intervención. Eh, eh, hablábamos antes de, del pensamiento salvaje, de las conductas bárbaras, pero en el mundo civilizado es que también tenemos eso. Además, una mentalidad totalmente mágica. Eso de discriminar a los sanitarios también lo hemos visto en españa es eh, lo que decía el antropólogo fraser la magia simpática el pensar que uno se contamina por estar en contacto con algo impuro y aunque evidentemente una infección eso pueda tener una base biológica los sanitarios los primeros que toman las medidas y las precauciones con lo cual es completamente seguro que no van a contagiar nada además que es tremendamente injusto porque son ellos los que se están jugando el pellejo por los demás y si no fuera por ellos todos nos contagiaríamos aquí en españa también hemos visto cómo se los discrimina es asombroso es un pensamiento primitivo pero que también lo tenemos aquí y absolutamente injusto eh, Don oscar padrón pues tiene usted la palabra puede Preguntar o aportar a lo que considere. Sí. Buenas tardes, Virguín y el magistrado Jesús. Hola, buenas tardes. Es increíble la analogía que puede existir en el presente, cómo se origina esto, esta cacería de brujas Y hace casi que difícil este poder, en algunos casos, resolver... Eh, de forma jurídica, el, el linchamiento que se puede tener hacia ciertas personas. Mucho de eso lo facilitan las redes sociales. Empiezan a correrse unas persecuciones contra personas que, en muchos casos, son fake news, son noticias falsas, y prácticamente no la matan físicamente, pero sí la pueden estar matando eh, en su moral, en su honor. ¿Ok? Y básicamente están cometiendo un delito, injuria, este, difamación, calumnia. Pero el tema de, de, la, de las redes y, de, y, el, y el, la tecnología que está, tú puedes hacer la trazabilidad, pero de repente puede ser que esa persona esté de repente en España, pero donde se está cometiendo el delito puede estar en, en Estados Unidos. Entonces el poderse defender en muchos casos eh, cuesta. ¿Ok? ¿Cuál es su opinión, usted magistrado, aunque sabemos de antemano que siempre hay un rezago entre la modificación legal y cómo se va transformando la sociedad? ¿Pero qué opinión le merece usted el que cada persona se haga responsable y que los medios también se hagan responsables, quitándole en muchos casos el velo, por ejemplo, los, los políticos hacen acusaciones a, eh, con su velo de, de la inmunidad parlamentaria muchas veces y genera unas cacerías de brujas los periodistas también los hacen y ahora en esta nueva tecnología la, la misma sociedad se está prestando para eso muy muchas amable gracias, sí sí don Jesús muy amable por por su intervención toca usted un problema recurrente las redes sociales son un instrumento muy peligroso. Yo se lo decía a don Luis al principio. Los jueces a veces nos vemos perseguidos por redes y en una situación de indefensión porque, claro, yo no puedo defender mis sentencias por redes sociales. Yo solamente lo puedo poner por escrito. Y claro que era uno muy vulnerable. ¿Qué se puede hacer en casos como estos? En otros programas hemos hablado de que el gobierno español estaba pensando el crear nuevos delitos, la tipificación de conductas para la distribución de noticias falsas, de bulos, de fake news, como dicen ahora en Internet. Yo soy muy crítico con esta posibilidad porque a la postre lo que sucede es que eso se puede utilizar para coartar la libertad de expresión y que un programa como el que nosotros tenemos ahora pues se pueda ver censurado. Aquí disfrutamos de una libertad absoluta, no me haría ninguna gracia que tuviéramos la espada de Damocles de un código penal sobre nosotros. La solución viene más de la vía de que existan unos cuerpos de investigación eficaces, de que se aplique la ley y de que no se haga la vista gorda. Obviamente, eso es como buscar una aguja en un pajar. Usted ha explicado muy bien las tremendas dificultades que hay para localizar el origen de la información. Yo, con la Policía Judicial, cuando he estado hablando de delitos de estas características, ellos me han dicho que llega un momento en que se pierde la pista porque el servidor puede estar en un país con el que no tengamos ninguna conexión y además hay unas formas de ocultar y de complicar las vías que prácticamente es como desenredar una madeja infinita pero en esa tensión yo creo que la, la libertad de expresión, el principio pro libertad tiene que ser el que prime y hablando de la Inquisición se conoce muy poco de la inquisición la inquisición en muy buena medida lo que hacía era darle homologación legal a las creencias populares cuando los inquisidores iban a una localidad a investigar ellos no sabían si alguien era bruja si era brujo si era hechicero o qué es lo que hacía en aquella época la inquisición no funcionaba con tribunales permanentes en sus orígenes en la época medieval sino que eran inquisidores itinerantes cuando llegaban a un pueblo si yo soy un inquisidor del reino de castilla y me manda a, a un pueblo perdido de galicia y yo qué demonios es entonces ellos lo que hacían es investigar una prueba que se llamaba de fama pública iban preguntando a los vecinos qué pensaban unos de otros y detectaban en una especie de encuesta rudimentaria si alguien tenía fama de ser brujo en el caso de localizasen a esas personas, no porque lo hubieran visto hacer ningún acto de brujería, sino porque esas personas tenían la opinión, la noticia, el rumor de que alguien era brujo, le tomaban el nombre a esas personas y cuando se sumaban una cantidad significativa de gente que creía que alguien era brujo, eso valía como prueba procesal. Es la consagración jurídica de las redes sociales es el dar el valor probatorio a la opinión de la mayoría esto es una patada a la verdad pero calma el pueblo y el inquisidor se marcha como un héroe porque ha castigado a quien el pueblo creía que era culpable el caso que hemos visto en el asunto de, de salazar es que él se, se enfrentó a la opinión pública y recibió el apoyo de madrid por eso en españa no se produjeron las matanzas de otros países europeos y en el fondo, cuando se habla de que los fiscales tienen que ejecutar la política criminal del gobierno, es exactamente eso. Como la ley es ambigua, se opta por aquella solución que sea más acorde a la opinión pública. Con lo cual, estos señores supuestamente progresistas que quieren acabar con el juez de instrucción y encomendar la investigación a la Fiscalía, consciente o quizás no tan inconsciente... Inconsciente o conscientemente, pero quiero decir que quizás, más conscientemente, de lo que parece, pretende retornar a la época inquisitorial. Totalmente de acuerdo con usted, don Jesús. En, en, totalmente de acuerdo. A ver, don Mauricio Valle puede activarse el audio y, y participar en la en la tertibla? Hola, ¿cómo está, señor Luis, señor Óscar, señor Jesús? Buenas, buenas noches. Hola. Señor Alberto, saludos para todos. Eh, con respecto a lo que está hablando el, el señor jesús esa pues religión de los, de, lo, de la brujería o el paganismo eso es algo que es demasiado antiguo tal vez cuando ya llegaron los cristianos el, el cristianismo a imponerse sobre este paganismo ¿qué pasó venían con poder venían con autoridad venían con, pues, con armas con ese tipo de cosas eso lo reflejo a hoy en día qué pasa la gente, lo que sea, acabo de decir el señor Jesús, que la gente eh, va para donde va el rey, o sea, la mayoría de la gente, porque siempre quieren darle satisfacción al pueblo. ¿Qué pasa? Eso se puede aplicar ahorita, cuando hoy en día se maneja más que todo, pues con la cacería de brujas, es el tráfico de influencias, es el poder. O sea, yo aunque no tenga la razón, tengo poder. Entonces falta como leer un poco más, saber, conocer la verdad de fondo, conocer, eh, pues, la historia de ambas partes. Y pues no sé si el señor Jesús si de pronto estaré equivocado con lo que estoy diciendo, pero la gente debe leer mucho más, escuchar más de ambas partes. No siempre el que tiene el poder y el que tiene pues el dinero es el que dice la verdad y eso es lo que muestran los medios. Hay mucho eh, información de medios pues para mí es errónea y eso creo que se está aplicando hoy en día. Hoy el que maneje mejor la información y el que maneje los medios es el que tiene el poder. Ese Entonces, era el mío, señor, Antes de señor. que conteste don Jesús, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho don Mauricio. En muchas veces no solo son las redes sociales que también hay trolls ahí, sino muchas veces hay que mirar un poco más arriba porque los propios medios de comunicación también tienen amos. Pienso Sí, yo. señor, señor Luis, sino que de, de, de esa historia de eso de eso, perdón, de esos pues temas de paganismo, yo he leído bastante y, y creo que muchas veces las cosas no son como lo dicen hoy en día, inclusive pues el tema es demasiado interesante, demasiado interesante y es aplicable para lo que está pasando no solamente en España sino en una cantidad de, de partes en el mundo que no las cosas no son así. Entonces eh, le agradezco señor Oscar y señor perdón señor Luis y señor Jesús por la por la, la charla. De hoy. Que, que sepa Mauricio que el tema de la charla lo ha elegido don Jesús. ¿eh? Yo simplemente Muchas le gracias. doy voz y os pongo en contacto. Don Jesús pues tiene usted tiene usted la palabra. Muchas gracias don Mauricio. Bueno, don Mauricio, me gusta muchísimo su observación, muy, muy rica, casi una pequeña conferencia condensada, sobre el, la brujería en el paganismo. Claro, la, la brujería no se le inventó el cristianismo, eso estaba mucho de antes. La tesis de Murray, por ejemplo, de que en realidad los brujos no existían, sino que eran tan solo eh, ecos del paganismo, bueno, que era la tesis de la Inquisición, no es exacta. Yo le recomiendo que lean un libro escrito en el siglo II de nuestra era, si no me equivoco, en la época del imperio romano, por un abogado que se llamaba Apuleyo, que se llama la metamorfosis, luego en la época medieval se conoció como el asno de oro y que trata de, de la brujería en, en la época del imperio romano. Es una novela, una de las dos novelas que nos ha legado la literatura latina clásica. No tiene desperdicio. Es un abogado que cuenta una historia ficticia, pero basada en sus experiencias personales y cómo va teniendo contacto con magos, brujos, hechiceros. Este propio abogado, Apleyo, en su vida personal fue acusado de brujería y dejó un libro donde él relata el proceso y las vicisitudes que tuvo. O sea que estamos hablando de algo muy, muy, muy antiguo y eh, los brujos y las brujas, eso es algo ancestral ancestral Con respecto a la manipulación de la verdad, he dicho antes que era el populacho, las masas, la opinión pública, la que muchas veces creaba opinión en contra de determinadas personas. Pero claro que también el poder, por supuesto. Y, y el tráfico de influencias, por desgracia, lo vemos en nuestro país. Cuando hablamos en nuestro país, en España, yo me imagino, por desgracia que será también en América... Igual, cuando hablamos de corrupción pensamos generalmente en corrupción económica, de llevarse el dinero. Pero también hablamos, en la plataforma que represento, de corrupción jurídica, que es cuando se hace un mal uso del derecho con fines partidistas. Los jueces estamos gobernados en España por un consejo que lo eligen los políticos, que hace nombramientos de altos cargos judiciales, y le puedo decir que son unos nombramientos que se hacen sin ninguna garantías y que existe la sospecha de que obedecen a motivos ideológicos. Si esto es así, evidentemente, pues nos hallamos ante una corrupción política que no tiene nada que envidiar a la corrupción económica. Y, y poco más eh, le puedo decir. Si quiere, ilustramos, volvemos sobre el tema de la semana pasada de la destitución sí de que yo, yo preguntarle a don jesús a ver si nos podía ampliar un poco sí había había alguna información nueva sobre eso bien recuerden ustedes que dijimos la última vez que la prensa había dicho que a este señor lo habían destituido porque se había negado a revelar un informe que formaba parte del secreto del sumario era un agente de policía judicial coronel Pérez de los cobos al servicio de la magistrada que investigaba el contagio del coronavirus y según decía la prensa la directora de la guardia civil lo había llamado para que le revelase el del informe y como no lo había hecho pues entonces el ministro lo había cesado en esta semana hemos tenido nuevos datos y se ha filtrado un documento del ministerio donde se propone es un documento de la directora de la guardia Civil en concreto donde se propone al ministerio que lo destituya literalmente por no haber informado del desarrollo de las investigaciones y de las actuaciones por no informar del desarrollo de las investigaciones y de las actuaciones no estoy parafraseando lo estoy leyendo es un documento que ha sido reconocido por el ministerio como válido como correcto o auténtico no es una falsificación esto es Lo cual, eso, don Jesús, interpreto yo que es ilegal, porque cuando un, está a las órdenes de un magistrado, al único que tiene el deber de informar es ese magistrado, no a nadie. Exacto, más, ¿no? exacto, don Luis. El artículo 15 del Real Decreto 19 de junio de 1987 dice: los funcionarios integrantes de las unidades orgánicas de policía judicial deberán guardar reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas así como to de todas las informaciones que a través de ellos obtengan yo creo que se lo cuente pero es que aunque no existiera este artículo la ley de enjuiciamiento criminal ya establece el carácter secreto de las actuaciones. bien esto es ilegal ilegal otra cosa es que sea delictivo se presentó una querella contra miembros del ministerio por decir que podían haber incurrido en un delito de prevaricación y la querella fue inadmitida a trámite por considerar que el nombramiento y la remoción de ese cargo era discrecional. Con todo el respeto a las decisiones de los órganos judiciales, creo que es dudosa la resolución. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un acto discrecional que arbitrario. Obviamente, el ministro tiene libertad de nombrar, como director de la Guardia Civil o de cualquier otro cargo de confianza, a quien quiera. Pero si lo quita del cargo porque se ha negado a cumplir una orden ilegal, eso ya no es discrecionalidad, es arbitrariedad. Porque persigue una finalidad ilícita y propiamente es lo que se denomina en derecho administrativo una desviación de poder. Si yo soy el ministro y quito a alguien porque no confío en él, porque pienso que no es eficaz, incluso porque no es de mi ideología, ojo, no hay problema porque es un acto discrecional. Pero si lo quito porque se ha negado a hacer algo ilegal, entonces eso ya es arbitrario. Y en mi modesta opinión yo creo que ese acto es ilícito, inválido y por consiguiente puede ser dejado sin efecto. Obviamente en el derecho penal siempre hay que hacer una re interpretación restrictiva. Quizás eh, imputar la comisión de un acto ilícito, de un delito, de un crimen, sea excesivo, yo no lo sé. Como decía antes, respeto, por supuesto, las decisiones de los tribunales y yo mismo, cuando tengo dudas, siempre resuelvo a favor del río Pero, dejando al lado el derecho penal, el acto es ilícito no todo lo que es ilegal es delito el campo de lo delictivo es más restringido que el de todo el ámbito de la ilicitud de la ilegalidad no se puede quitar a alguien del cargo porque se niega a cumplir órdenes ilícitas lo que sucede es que esto no está tan claro porque claro bien, el ministerio ha reconocido que este documento es auténtico pero dice que en realidad no lo quitaron por eso sino que lo quitaron por otra cosa han dado ya varias explicaciones contradictorias una tras otra que si porque no quería informar de una filtración que si no sé qué, no sé cuántas bueno yo ahí no puedo entrar evidentemente cuando se está cambiando de explicación continuamente da la impresión de que te están engañando pero yo como magistrado pues tengo que creer lo que dice pero por favor ténganlo bien claro la discrecionalidad no es lo mismo que arbitraria yo no puedo quitar a alguien de un cargo aunque sea un cargo de confianza porque esa persona se haya negado a hacer una ilegalidad a esa persona lo que habría es que premiarla y no castigarla, la totalmente de acuerdo muchas gracias don jesús voy a dar paso solo a dos preguntas más y ya pues finalizamos que tiene la mano levantada desde hace rato monsalvo pues puedes activarte el micro y, y preguntar o aportar y luego ya marina y luego ya finalizamos vale para no robarle más tiempo a don jesús Don salvo pues tienes Hoy, la palabra muchas gracias eh, dándole las buenas noches a don jesús don luis don alberto don óscar agradeciendo su loable ah, labor tardes. y quería hacerle una pregunta a don jesús eh, viendo los debates que tenemos hoy en día en el Congreso de los Diputados en su posición guíenos o indíquenos si tenemos salvación, si la política española como tal puede ir donde queremos los ciudadanos que vaya porque estamos viendo como usted lo dice una cazaría de brujas tanto de un lado como de otro. Nosotros que podemos ver los toros desde la barrera y nos consideramos por ahora, digo por ahora porque no sabemos si en un futuro podemos ser de algún partido político, pero por ahora somos apolíticos, eh, vemos que se dicen barbaridades, tanto de un lado como de otro. Y esa es mi pregunta, don Jesús. Y de nuevo, muchas gracias por su loable labor. Muchas gracias, don Salvo. Don Jesús. Muchísimas gracias por la intervención. Yo lo que digo es que los políticos se deben a los ciudadanos. Nosotros somos quienes les damos los votos. Si se asustan con perder nuestro apoyo, rectificarán. Es el lenguaje que entienden. Quizás hay que ser más explícitos. Yo tengo confianza en que nuestro país es un gran país y, por supuesto, yo siempre lo digo. Latinoamérica y Euroamérica son nuestros hermanos y yo me considero en el mismo barco que el de ellos. Somos una gran nación, una, gran, una nación que está a ambas orillas del Atlántico y por supuesto que saldremos adelante y le enseñaremos a los políticos cuál es el camino de la eficiencia y de la honradez. Pues Marina, la, la última intervención es la tuya. Puedes participar. Gracias Luis. Eh, buenas tardes, don Jesús. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, don Jesús, eh, nada más, así una cosa muy rápida. Yo creo que lo que es la famosa cacería de brujas, se puede utilizar en muchos aspectos, tanto sociales, religiosos, políticos, etcétera. Creo que la única eh, situación para lo que se está utilizando es para el control de conciencias de las personas. Eh, en muchas ocasiones, eh, como comentaba Dan, aquí en Latinoamérica, bueno, también aquí en México se habla de lo de cacería de brujas cuando sale un gobierno y entra otro pero simplemente a veces dicen ellos mismos que no va a haber cacería de brujas, cuando en realidad habría a muchas personas a las cuales se sí habría que juzgar por las situaciones que causaron mal al país. Entonces, no es una cacería de brujas cuando yo estoy levantando un falso a una persona, ¿no? Pero cuando realmente una persona hizo daño a otros, creo que ahí sí habría, no que se le llame bruja, pues pero sí que hubiera eh, justicia en cuanto a lo que esa persona es. Yo creo que lo que nosotros como seres humanos tenemos que lograr es tener una conciencia propia y ser poco influenciables para lo malo, porque eh, eso es lo que está sucediendo en las redes sociales, en donde alguien sale y dice, por ejemplo aquí, que alguien está sanitizando una zona, y sale la población a tratar de quemarlos, hincharlos, porque ellos creen que los van a envenenar. Entonces, sí es verdad que la libertad de expresión se puede respetar, pero siempre y cuando no vaya yo a hacer daño a los demás, creo que la famosa cacería de brujas es una, ¿verdad? una vergüenza en lo que está haciendo la gente, con enfermeras, con médicos, de que ellos son los que infectan, cuando cualquiera de nosotros podemos infectar, Ajá. siento que es eso, es el, el, la necesidad de control de la mente de las personas y que nosotros tenemos que ser más inteligentes para no dejarnos eh, mover de una manera tan fácil y tan falsa, tanto por políticos como por personas, por, por cualquier situación, que nosotros no tengamos conciencia de ello. Eso es lo que yo quería comentarle, señor este, Jesús, no sé qué piensa. Muchas gracias, Marina. Don Jesús tiene la palabra. Gracias, Marina. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, sobre el control de las conciencias ya dedicamos uno de nuestros programas. Si no reservamos ese mínimo ámbito de libertad que configura nuestra humanidad, pues no somos nada. Nos convertimos en marionetas. Lo que usted decía de... La persecución a que se somete a los sanitarios. Bueno, lo acabo de decir, hay que tener mano dura, lo que no se puede hacer es la vista gorda. Cuando se insulta, cuando se difama, cuando se excluye de una manera injustificada, pues eso hay que combatirlo con todas las armas de la ley. En el asunto de Zugarra Murdi, pues hemos hablado de persecuciones histéricas que hacía la población, pero... Los estudiosos hoy día discuten si algunas de las personas que fueron condenadas en la famosa sentencia de 1610 en efecto podían ser brujos de verdad y haber cometido actos delictivos. No lo sabemos. A mí me da igual que lo haga creyendo en el demonio, en el diablo o en la Santa Madre que lo carió, pero si matan a un niño o queman una cosecha, obviamente eso tiene que castigarse. El problema que tenía la Inquisición, que se tenía en aquella época, era que estaba contaminado por la superstición, por la influencia política en muchas ocasiones, por el deseo de agarrar la opinión pública, por la intolerancia y las transigencias religiosas y porque no había una auténtica mentalidad científica, que precisamente empezó a crearse con inquisidores como Alonso de Salazar, que el mayor investigador de, la historia, de esta historia, eh, eh, el, el, el danés Gustav Heinrichen, que ha escrito un libro interesantísimo lo llama el abogado de las brujas porque él defendía a las brujas siendo inquisidor porque creía que eran inocentes hoy día esa superstición la volvemos a ver y renacen como he dicho en otras ocasiones las creencias que, que, que las, las vacunas son malas por ejemplo que los enfermeros transmiten enfermedades que Uno se puede curar, curar del bicho este que nos asola bebiendo zumo de naranja es ese demonio que está allí, que no estoy hablando del demonio como un ser espiritual, sino como la sombra que tenemos todos y cada uno de nosotros, como ese residuo de bestialidad y de irracionalidad que nos convierte en infrahumanos a todos en determinadas circunstancias. Por eso la razón tiene que primar en el ámbito del derecho, en el ámbito de la sanidad y en nuestra vida privada, precisamente. Programas como el que organiza Don Luis yo creo que contribuyen a extender la luz de la razón sobre las tinieblas de la barbarie. Pues muchas gracias Don Jesús. Vamos a finalizar. Quiero daros las gracias a todos los que habéis estado viendo ahora en el vivo, en el directo, como los que lo veis luego. Eh, os pido una cosa, simplemente que pongáis like y que se lo digáis que pongáis los vídeos en, la, en vuestras redes sociales para lo que dice don jesús llegar a más gente le quiero expresar mi agradecimiento a don jesús villegas magistrado nadie mejor que él para daros una visión imparcial de lo que realmente está ocurriendo a día de hoy en españa sin ningún tipo de sesgo político muchas gracias Prislines, nos vemos mañana el próximo sábado seguimos con temas de españa dar like acordaros es la forma que nos podéis ayudar sin ningún coste para vosotros muchas gracias don jesús